El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, firmó un convenio con los dirigentes de Transporte Libre y los cooperativistas para acordar la comercialización del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOA con un descuento del 38% para la gestión 2021 para personas que compren el seguro hasta el 31 de abril. A partir del 1 de mayo se aplica un descuento del 33%. Aquellos propietarios de vehículos que adquirieran el SOA 2021 durante el mes de abril de la presente gestión sumarán al descuento del 33% correspondiente a la prorata del valor de la prima anual un 5% de descuento adicional sobre la prima anual, alcanzando un descuento total de un 38%. Hemos decidido también aceptar esta, este porcentaje de beneficio, en pago del SOAT dividida de la gestión eh, 2021, velando la situación económica de nuestros Nacional. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Vamos a salir adelante.